Y vamos a estar tocando un tema precioso, muy bonito. Y reciben el saludo de mi esposa y del servidor. Y el tema de hoy va a ser la fe que vence. Tú y yo y todo el mundo necesitamos de la fe. No hay de otra, la verdad. Tú y yo y todo el mundo. Por eso es el tema de la fe que vence. Tenemos que tener esa fe que puede cubrir, que puede llevarnos, que puede transportarnos hasta lo increíble. Hace un par de días veíamos... La multiplicación de los panes, peces. En el de ayer veíamos que el Señor calmó los vientos, esos vientos contrarios. Por eso tenemos que hablar de la fe, porque la fe es la que nos ayuda también a nosotros lograr nuestros objetivos, los anhelos, los deseos que tenemos delante del Señor. Y vamos a estar aquí en 1 de Juan capítulo 5, del 1 al 5, en la nueva versión internacional. Y nos dice así de esta manera el verso 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Escúcheme bien Ha nacido de Dios Y todo el que ama al Padre O sea, a Jehová Ama también a su hijo A sus hijos Así, cuando amamos a Dios Y cumplimos sus mandamientos Sabemos que amamos a los hijos de Dios También amamos la Escritura nos dice que nos amemos unos a otros. Hemos hablado de esto también en los videos anteriores. Hace unos días acabamos de hacer uno también. De ese, ese mensaje del Señor de amarnos los unos a los otros. Y mire, es tan, tan, tan importante el amarnos los unos a los otros. Porque si tú como mujer amas a tu esposo, si tú como esposo amas a tu esposa, ...pero la, se aman así verdaderamente... ...¿tú crees que habría pleitos, celos, contienda... ...divorcios, separaciones... ...no, enseñarían a sus hijos también a amar... ...si es que ya los tienen... ...pero qué es lo que sucede mi amado y mi amada... ...precisamente por si hay tanta separación... ...por si hay tanto divorcio... ...o por si hay tanta unión libre... ...cuando no hay el verdadero amor... ...para poder ir hasta un altar... ...y recibir la bendición del Altísimo para que Él bendiga nuestros matrimonios y bendiga nuestra familia, que es el fruto de haber forjado ese matrimonio. Y así podemos decirlo de un montón de cosas, pero todo empieza por el amor, amor al Padre, amor a Jesús y amor también a su obra. Verso 3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, en esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos ¿qué tanto obedeces tú la palabra del Señor? ¿qué tanto le estás obedeciendo? ¿tienes ya tu Biblia en tu mano? ¿Ya, ¿ya tú la lees? ¿oras? ¿acudes al templo? ¿das tus ofrendas? ¿das tus diezmos? ¿cumples con Dios? ¿ayudas a los necesitados? ¿amas a tu prójimo? dice estos no son difíciles de cumplir cuando tú estás bien con Dios cuando tú estás cumpliendo los mandamientos lo que le estás llevando vamos, buscando tratar de estar cerca del 100%, al 95%, al 90%, al 80%, hombre. muchas de las cosas que pasan en la vida van a ser resueltas, debe ser el 100%, pero dice que no es difícil de cumplir, apégate más a Dios, por favor, busca más de Dios, enséñate más a amar, por eso se necesita la fe, para poder vencer, porque todo, fíjate lo que dice aquí el verso 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. O sea, nuestra fe. La fe es la que nos ayuda a vencer todos los obstáculos y todas las dificultades que pudiéramos tener en la vida. No hay ninguna cosa que pueda estorbar que no pueda ser vencida a través de la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y tienes fe y obedeces a, a Dios, obedeces su palabra y amas verdaderamente, el problema está resuelto por la fe. Porque la fe es la que te va a ayudar a vencer. Cuando hay que vencer al mundo es a lo que se te presenta en la vida. Y entonces empieza con la oración. Empieza a orar. Empieza a cambiar tu, tu, tu forma, tus hábitos. Empieza a cambiar tus formas de pensar y de actuar. Empieza a comunicarte con Dios. Y para que te comuniques con Dios, hay dos maneras. Una, que Dios te hable a través de la Palabra y que tú hables con, con Él a través de la oración. Oremos. Busca el rostro del Señor. Si puedes, cierra tus ojos y dile así al Señor. Padre Santo y Eterno y Maravilloso, déme la fe y la sabiduría para yo poder orar ante usted, Señor. Para poder entrar en esa relación personal, para que usted bendiga mi vida para que se bendiga, Señor, todo mi ser, para que me llene de su amor, para que yo también lo pueda, lo pueda compartir, ¿no? porque uno puede compartir lo que no tengo, Señor. Lléneme de fe, de confianza y de seguridad para poder orar por aquellos que necesitan de que exista una buena relación, por mi esposo, por mi esposa, tú sabes tu situación, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por bien, fin, por la gente de trabajo, por... Los jefes, por los empleados, dependiendo de cada quien su, su propia necesidad. Pero dile, Señor, aquí estoy. Y aquí estoy de rodillas. sino físicamente, al menos sí de espíritu, delante de usted, Señor, para que se bendiga mi vida. Y que yo pueda ser de bendición para los demás. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú puedes seguir orando, tú puedes seguir compartiendo. Practícalo. Y deja que Dios bendiga tu vida. Bendiciones y gracias por compartir estos devocionales porque también a otras personas les pueden ayudar y les pueden bendecir un abrazo y bendiciones gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario si requieres apoyo de oración solamente escríbenos